Al escribir el libro ha habido sorpresas muy grandes para mí y en esta cuarta revolución industrial eh, van a haber muchos cambios, pequeños innovadores pueden surgir. Quisiéramos entes inteligentes que trabajen para nosotros. Y el término inteligencia artificial en realidad fue acuñado en 1956. Ya hay muchas empresas que están eh, explotando la inteligencia artificial. Un desafío para el ser humano, su capacidad de estrategia y de creatividad. Eh, lo que se espera entonces es una alta competitividad. Es para muchos países su prioridad nacional, eh, ser líderes en inteligencia artificial las grandes fortalezas que tienen los bolivianos y sus oportunidades. El libro ya está eh, en Amazon y también eh, pueden ustedes eh, descargarlo de la página web.